Claro que sí, jóvenes, la verdad que hoy en esta noche de agasajo, temita, temita, claro que sí, para toda la banda conocedora, conocedora de la buena música sonidera. Bueno, jóvenes, el siguiente temita lo queremos dedicar para toda la banda enamorada y bien correspondida, ya que después de este tema terminarán haciendo el amor. Eso se los dice el vampiro de Dallas, Texas, el original, bienvenidos, ay, ay. Ritmo de percusión latina es una obsesión vamos a bailar, sabroso, sabroso jóvenes, te invito a Dagasajo para enamorados y bien correspondidos para Luis Pérez para Diego Moreno, para el Jubileo Gómez para Luis, Pérez, para Luis Pérez, la señora del bus, para Kaminsky Yuli Mix para el famosísimo Charanguero eh, para el Movimiento Sonidero, ahí está, claro que sí una salsita si se puede eh, la de Un Verano en Nueva York del Combo de Puerto Rico gracias, sabroso, sabroso jóvenes, ahí está para claro la, la amiga Yuli Mix, bienvenidos. bienvenidos. Ay. Ay. ¡Ay! Con sentimiento, el nuevo ritmo, mi percusión latina. Es una obsesión, platónico este amor. He perdido la razón, pido me la vida no me pertenece Como dice, como dice Se aprovechó, Hoy en esa noche para enamorados y bien correspondidos El temita que dice quiero cantarle a ella Como dice, como dice Escucha la letra, escucha el sabor, escucha el sentimiento Bienvenidos Como dice A a ella, a ella. Dice como dice, jóvenes. Hoy en esta noche para Sonido Gaviota, buenas noches. Mi corazón Quisiera hacer una lágrima para rodar por tus mejillas y llegar hasta lo rojo de tus labios. Del vampiro para la gaviota, jóvenes. Sí, señor. Bienvenidos. Hoy en esta noche para la domadora número uno... Hasta el cielo se va. Se nos adelantó eh. De parte del amigo Luis Pérez Hasta el cielo se va bienvenidas Como dice Como dice Sabroso sabroso Hoy con el vampiro de Dallas Texas el original De sus pies al caminar para Tony Bautista, a enamorar, ay, ay. De sus labios al besar, De su pelo y su mirar Con su hermosa ingenuidad me lleva a un mundo cerebral mi amor ¿Qué cosa? Como dice, como dice Hola, escuchas con el vampiro de Dallas, Texas, el original sí. Bienvenidos, Bienvenidos. Échale sabor, échale sabor, sabroso, sabroso, jóvenes. Ella que me encanta, Dios mío, dígame, qué le puso esa mujer, que me hace estremecer. Porque el mar se volvió salado. Le robaste su dulzura del vampiro para la gaviota, jóvenes. Bienvenidos. Sabroso, sabroso, eh. Suena que suena, jóvenes. Hoy en esta noche, Sonido Vampiro, el amante del bajo en Dallas, Texas. Bienvenidos. Sin problemas, que solamente Hoy en esta noche, para la chica de los ojos rojos, de parte de Tony Bautista, los ojos bonitos. Esta noche para el club de baile de sonido vampiro Las chicas de los ojos rojos Buenas noches En la esquinita En la esquinita Ya están fumando ¿eh? Puro campechano Bienvenidas Como dice como dice jóvenes Me he llegado a enamorar de sus labios De su ¡Echale Luis! ¡Qué cosa! ¡Me Hoy en esta noche Sonido Vampiro, bienvenidos. Saludos para el peluche, para el famosísimo Papi, la pura real fuerza ebria. Échale, Tony, Tony Bautista, buenas noches. Ah, mi corazón hace poemas y mi mente sin control solo piensa en ella. ella Cuanto me encanta, sabroso, sabroso, ¿eh? placer, protegerles mi deber. Porque en el cielo hay estrellas y en Dallas, Texas hay una de ellas. Del vampiro para la gaviota, jóvenes. Bienvenidos. Que tienes solamente. Está una piña colada con espumita, con espumita. Hace Tony, salud. Bienvenidos. Bienvenidos. Eso es lo que me gusta, jóvenes. La víctima de efecto para Tony Bautista. Han enamorado, eh. Se le acabó, se le acabó el dolor. Cuando te vi te cura, el mundo entero se movió. Tengo que decir que conocí el amor. Y a este corazón se le acabó el temor. Se le acabó, se le acabó, se le acabó. Agoniza y se va. Cuando te vi, se va. El todo se movió.